¡Felicidades para mi corazón! Felicidades, yo quiero darte a ti, felicidades No debe haber motivo de rencores Si dices que lo nuestro fue un error Porque a tu corazón noches sientas que tus ojos están llorando verás que todavía están amando y que aún no logras olvidarlo quiero que encuentres el camino que busca mucha gente el compañero que siempre soñaste porque a tu corazón Una locura, una locura Llámala y dile que te perdone Pero mira, mira, mira, mira, mira Qué dolor yo siento en mi corazón Llámala y dile que te perdone Pero llámala